La semana pasada tuvimos una conversación sobre el ser y hablamos acerca de las características de nuestra naturaleza interior y mencionamos la diferencia entre yo y mi cuerpo, es decir, entre yo, el ser, el espíritu o alma, que es una energía sutil y como tal, es imperecedera, indestructible y eterna. Además, no es visible a los ojos físicos. Pero mi cuerpo, compuesto de materia perecedera, es lo visible. Entonces, recordemos también que es ese ser, esa energía sutil, la que le da vida al cuerpo y se expresa y experimenta por medio de ese cuerpo. Entonces, entender qué somos o quiénes somos nos aporta un grado importante de seguridad, nos permite una comunicación más efectiva, más respetuosa con nosotros mismos y con los demás. Entonces se trata del entendimiento de que yo, el alma, soy diferente, de mi cuerpo yo soy la dueña de este cuerpo soy como el amo entonces vamos a recordar también que ese ser ese puntito de luz diminuto reside en el centro de nuestra frente y es y cada ser humano, cada uno de todos los seres humanos, es un puntito de luz que tiene un cuerpo para expresarse. Entonces, este yo verdadero es divino, espiritual y único. Uno de los aspectos principales que tenemos que aprender acerca de nosotros mismos es que estamos naturalmente llenos de sentimientos de paz. Esa es nuestra naturaleza. Deseamos paz porque la naturaleza intrínseca, intrínseca del alma es la paz. No tenemos que pedir paz, porque somos eso. Esto es lo primero. Cada uno de nosotros es un alma originalmente pacífica. Entonces, hagamos esa prueba. Tomemos un segundito ahora para decir... Con un sentimiento eh, de amor. Yo, el alma, soy paz. Otra más de las hermosas cualidades que tenemos es la felicidad. ¿Y qué es felicidad? Es un estado interior, es un estado, estado del, del alma, que incluye sentimientos de contentamiento, de satisfacción por lo que yo soy, de seguridad, incluye también estar libre de deseos, de, de, de cosas materiales y lo que a veces ocurre es que se considera que la felicidad depende de ambientes especiales o de cosas especiales o de relaciones armoniosas o de eh, seguridad financiera, seguridad laboral, un cuerpo saludable, una casa grande, un buen automóvil, etc. Entonces, esa felicidad, al considerar el ser humano que esa es la felicidad, no logra lo que quiere, porque es eso, no, de, no depende de mí, hay, hay muchos actores involucrados en estas circunstancias, entonces yo, en lugar de estar siempre feliz, voy a depender de esos actores, de esas circunstancias que van a estar cambiando constantemente. Entonces, eh, en realidad la fe, el estado de la felicidad verdadera, la felicidad eh, permanente, es cuando yo tengo conciencia de que soy un ser espiritual, incorporal, silencioso, pacífico. Entonces, empiezo a verme con una mirada muy diferente, porque ya no, no dependo de lo externo, sino que es algo que sale de adentro, ¿verdad? Es como, por eso es que el, el título de, de este momento, de esta conversación, es que todo lo que andaba buscando estaba dentro de mí. Entonces hemos buscado afuera, hemos creído que está aquí, que está allá, que depende, hemos hecho que nuestra felicidad dependa de cosas cambiantes, segundo a segundo. Entonces, el, la esencia de este conocimiento espiritual incluye ese conocimiento de quién soy de, de ir descubriendo mmm, todo eso que está dentro de mí que lo he estado buscando equivocadamente en otras cosas entonces es, este conocimiento implica la verdad acerca del alma. La verdad es lo que, lo que hace que yo eh, brille, esté bien. Y las falsedades aprendidas que, que cubrían esa verdad este, me hicieron como un poco ignorante acerca del ser, y también de los demás y entonces yo fui adquiriendo con base en las falsedades un sistema de pensamiento que me engañó mucho entonces a través de eso lo único que hice fue como desilusionarme, descorazonarme eh, tener sentimientos como no precisamente de contentamiento, sino todo lo contrario. Entonces ahora ya yo sé cuál es mi naturaleza. Ahora yo entiendo y además no solo lo entiendo, lo puedo experimentar que también soy un ser de amor, que el amor es una de mis cualidades también, natural, es una cualidad innata. Es, eso es maravilloso porque cuando yo descubro eso y además empiezo a sentirlo, a verme yo con amor, entonces eso automáticamente va a ir generando amor por los demás en una forma automática. Es decir, yo descubro mi propia naturaleza de ser un ser amoroso y eso inmediatamente se dirige hacia los demás también. Por supuesto que yo requiero una práctica primero, pero luego muy rápidamente yo empiezo a verme así como un ser amoroso. Entonces el, el conocimiento eh, hace emerger eh, todas estas cualidades que son mías, que están ahí, que, que son innatas pero que yo las había transformado en otra cosa. Y asimismo hace que de mí surja o se despierte en mí la pureza, la pureza del ser. Es un aspecto natural y eso, y también hace como que el ser se renueve. Y, y por supuesto, porque si yo eh, voy descubriendo todo eso, lógicamente, al, al sentir eso, esas cualidades, al sentir que la paz está en mí, que soy un ser pacífico por naturaleza, que, que no es que la paz esté por ejemplo, en la montaña, y yo la voy a ir a buscar, no, está en mí. Yo puedo estar en un estado de paz en cualquier parte, porque está en mí. Al descubrir que soy un ser de amor, que la felicidad también es un estado propio, y que la pureza también, eso naturalmente va a hacer que yo tenga una mirada hacia mí totalmente diferente. Por eso decía que este autoconocimiento renueva el ser. Claro que sí. Aprendemos a ver todo ese potencial enorme y maravilloso que hay en nosotros. Entonces, la pureza es algo, en, en cuanto a la pureza, hay algo que es de mucha importancia para, para el ser y es una relación con el ser supremo. De ahí yo puedo eh, derivar ese, ese poder que necesito para hacer esa renovación de mi propio ser. Y gracias a ese aspecto de la pureza, yo eh, empiezo a, a realizar naturalmente acciones limpias, acciones elevadas, acciones, digamos, nobles, en una forma también completamente natural. Y parte de todo este este este, este cúmulo de, de, eh, ¿cómo es? de cualidades tan importantes, tan profundas, es que todo esto hace que la ignorancia que he vivido, que me ha hecho, por ejemplo, con un carácter muy fuerte, eh, enérgico y que siempre he estado tratando de influir a los demás y, y de hacer como controlar a los demás, esperar que los demás hagan las cosas como yo digo y como yo quiero. Todo eso que lo he estado haciendo sin darme cuenta siquiera va a ser, va a disminuir y va a desaparecer eventualmente con el conocimiento de mi propio ser. El autoconocimiento me va a hacer una persona menos Enérgica, enérgica en el sentido de, de imponerse y de todo este pensamiento, como de que todos tienen que pensar y hablar como yo quiera, etcétera. Eso se va a ir reduciendo muchísimo, porque ya yo voy a estar más consciente de quién soy de verdad. Y además, la relación con el supremo, me convierten también eh, en una persona sensata, sabia, alegre, que no hace las cosas por presumir ante los demás, que además no impone. Y esto es una forma de ir desarrollando nuestra sabiduría y nos hace personas que vamos dejando de enfocar la atención en los errores o defectos de los demás, porque ahora desarrollamos entonces la práctica de vernos nosotros mismos y eso eh, tiene mucho valor en ese sentido, primero yo me veo, aprendo a verme, mis propios errores, a ver mis propios errores y entonces voy entendiendo mejor toda esta dinámica, así que además eh, dedicar la atención a ver los errores de los demás, por ejemplo, no tiene ningún beneficio, ni para la otra persona, ni para mí. Entonces, al no tener ningún beneficio, es una pérdida de tiempo. Así que, haber llegado a un estado así, de verme yo, de entender qué debo hacer y qué no, etc., es un estado de sabiduría. Ahora yo sé quién soy, qué soy, cómo soy, cómo debo actuar y cómo no debo actuar. Entonces, todas estas cualidades de paz, felicidad, amor, pureza, sabiduría, eso es lo que me define a mí como un ser humano. Es algo que refleja la belleza que hay dentro de mí. Así que la, la práctica de verme así me va haciendo lo que yo siempre he querido ser, una persona más feliz, más contenta conmigo misma. Por eso ahora vamos a, a reflexionar sobre estos puntitos tan importantes, con algunos pensamientos que luego eh, ustedes pueden practicar para tener este maravilloso contacto, conexión con el propio ser. Entonces, Vamos a entrar en un espacio de silencio y yo me pregunto, ¿permanezco yo en mi espiritualidad? Yo soy el espíritu, el ser interior. Desapegado de este cuerpo en este momento. Eso significa que yo aparto mi atención de mi cuerpo y la concentro en ese ser sutil y espiritual que soy. Cuando estoy en conexión con mi propio ser, con mi propia verdad, en forma natural, no estoy atraída hacia realizar ninguna Acción, limitada o errada. Y mientras realizo cualquier cosa, si yo siento que yo, en realidad, soy ese ser y que soy quien está actuando, por medio de este cuerpo, que es mi instrumento. Entonces, lo que sea que hago está lleno de ese de esa vibración de amor que sale de mí. Entonces, recuerdo Ahora que todo lo que buscaba está dentro de mí, la maravilla de la paz, el amor, la pureza y la felicidad es que sus vibraciones llegan a todas partes. Por eso permanezco en esa conciencia de lo que soy verdaderamente, de lo que hay dentro de mí, para poder así permitir que esas vibraciones, que esa luz pueda llegar todos los seres humanos que nos acompañan y contribuir así a disminuir el dolor o la angustia que puedan tener.